19. Inmediatamente vamos con una noticia local y es del alcalde como dicen por ahí eh, eh, Escobita Nueva, Velos eh, Bueno y sí. el alcalde Siquio con la imagen número uno, señor director eh, anda supervisando directamente eh, eh, eh, lo que es el mercado eh, yo, yo he dicho y vuelvo y reitero, Velos, el mercado es la piedrecita en el zapato de todos los alcaldes que han pasado por los últimos, eh, si se quiere, diez eh, o varios periodos, los últimos tres periodos, cuatro periodos de la alcaldía de San Francisco de Macorís. Es la piedrecita y todavía no han dado pie con bola. Yo espero que la administración que comienza, que apenas comienza, el veterano político Siquiones de la Rosa, dé resultados. Vamos a escuchar lo que dice eh, el alcalde Siquiones de la Rosa sobre esta problemática y este seguimiento del alcalde. De, del mercado municipal de San Francisco de Majones ando viendo físicamente el orden como están las cosas por el, la polémica que siempre se suscita aquí en el mercado y yo entiendo que dialogando y planificando Vamos a llegar a acuerdos para que las cosas aquí en el mercado estén mejor de nada que haya limpieza, fundamentalmente, y más comodidad. Pero hay que venir al terreno de los hechos para ver lo que hay, discutir con lo que yo entiendo que tienen los derechos adquiridos, y buscar un acuerdo conveniente para la higiene y la facilidad de lo, de lo que vienen a comprar en el mercado ¿de qué forma? aunque eh, yo he escuchado mucho que él menciona el, te, el, el, el, el diálogo no, que dialogando, que dialogando bueno, vamos a ver si esa fórmula de dialogar, eh, ¿le funciona con esta problemática de, de lo que es eh, el mercado municipal de San Francisco de Macorís? Vamos a ver si el diálogo le, le funciona, Veloz. Sí, mira. Eh, definitivamente que los alcaldes ahora se han mantenido muy activos, pues les tocó tomar posesión en un momento histórico y súper crítico en toda la República Dominicana y precisamente no solo el alcalde electo aquí en San Francisco, sino que distintos alcaldes, como el caso de Carolina Mejía el Distrito Nacional se ha mantenido eh, hablando y saliendo a la calle, que fumigando, que hablando con las personas de los sectores más vulnerables, con distintos eh, líderes de entes eh, o, u organismos ¿no? que son importantes en la sociedad. Pero vamos a esperar qué va a pasar. En ese mismo tenor eh, político, Roberto, eh, sabes que el día de ayer dábamos la información de que la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, iba a hablar al país. Ya casi no tiene tanto auge cuando una persona o político va a hablar porque se ha hecho de cierta manera normal pues a razón de esta crisis. Pero igualmente compartir breves datos importantes que dio en torno a las políticas sociales. Ella mencionaba que República Dominicana es el único país en el mundo que ha habilitado un nuevo instrumento de pago a través de la Cédula de Identidad Electoral. Mencionó también que están verificando alrededor de un millón de solicitudes para pues, acceder al plan Quédate en Casa, al programa Quédate en Casa, y destacó que se han descartado 600 mil solicitudes por distintas causas. Es decir, que no, no, no han entendido que necesitan realmente, realmente ser beneficiados de este programa. También dijo que están prestando atención a los reclamos de personas que entienden que han debido ser eh, beneficiados con quédate en casa habló de un caso particular que ha sucedido mucho pero dijo que una persona que quería pues acceder al programa tenía un sueldo de 26.500 y por eso no pudo pues obviamente eh, acceder al programa ser partícipe ella quizás no considera que ese monto sea, sea pues mucho pero definitivamente que hay personas que necesitan más incluso esa señora con ese monto pudiese ayudar, pudiese comprar, qué sé yo, una caja de esperanza que cuesta mil pesos y pues colaborar porque hay mucha gente. Y entiendo que el plan social o, o el plan que encabeza la vicepresidenta de la República debería enfocarse más más en la pobreza extrema que en la pobreza en sentido general. Que eso es una, una particularidad que hay que saber diferenciar muy bien. Que verdaderamente esto llegue a las personas que tienen que llegar. Porque se ven videos en todas las redes sociales de que realmente no está llegando a quienes lo necesitan. No estoy diciendo que no se están haciendo los esfuerzos. Sino que está, que está pasando de una manera muy lenta. Y la gente, o sea, pasar hambre, eso es algo que definitivamente la gente no soportará por mucho tiempo. Eso es así, eso es así. No, no por mucho tiempo, la gente no está en eso, en pasar antes. ¿eh? Mira, eh, nos alegra mucho y más adelante, en el transcurso del programa, vamos a ver si hacemos contacto, por lo menos vía telefónica, que, lamentable, bueno, nosotros lo tuvimos casualmente cuando comenzó este virus a atacar aquí a San Francisco de Macorís a mediados del mes de marzo. Me refiero al gobernador Luis Núñez, quien. Eh, gracias a Dios ya está totalmente recuperado Está aquí en San Francisco de Macorís. Nosotros en nuestra parte reiteramos Nuestras condolencias Porque si una persona ha sido O una familia Ha sido bastante golpeada por este virus Se llama la familia eh, eh, Núñez Pantaleón Con la pérdida de, en el caso del gobernador Luis Núñez que perdió su esposa eh, Perdió un hermano, un cuñado Y de verdad que eh, muy fuerte ¿no? eh, El poder eh, Recuperarse, pero él está ya recuperado, gracias a Dios, eh, dio negativo las la dos últimas pruebas para descartar ya que el virus estaba en su cuerpo y está ya activo en la gobernación. Vamos a escuchar, señor director, con el bloque 2, la imagen 2, eh, las declaraciones de, de, del gobernador. Y más adelante vamos a ver si lo podemos tener vía telefónica, por lo menos, para, para hablar directamente con nuestro gobernador Luis Núñez. Adelante, señor director. Yo tuve interno por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 Bueno, ahí escuchamos eh, de las propias palabras ya el gobernador, eso fue en la gobernación provincial eh, de aquí de la provincia de Duarte y qué bueno, nos alegramos eh, gobernador, si está viendo el programa eh, déme una llamadita o de todas formas nosotros vamos ahorita en medio de la pausa eh, tratar de comunicarnos con el gobernador, así que de verdad que no, no, nos alegra mucho de que eh, esté de regreso ...y que esté sus funciones. Eh, eh, son de las cosas positivas porque ya... Eh, eh, ...la provincia de Duarte, San Francisco... Macorís, ...está tomando su caos... ...porque ya nuestras autoridades... ...ya tenemos alcalde, ya el gobernador está aquí... ...aunque eh, debo decir... ...que Miledis Núñez, la diputada... ...hermana del gobernador... Eh, ...prácticamente eh, fue de forma interina... ...y, y tomó lo, el mando de la gobernación. Hemos tratado de comunicarnos... ...por varias vías... Por, con, la gobernador, ...con la diputada Miledis Núñez, pero... Eh, es difícil comunicarse con Miledis. Desde, desde su campaña como, como alcaldesa, eh, cuando fue candidata, eh, se hacía difícil comunicarse con, con, con Miledis. Parece que eh, no es no muy dada a dar entrevista o a comunicarse con los medios. Ojalá que también Miledis, que tenemos varios días por comunicarnos con ella, eh, y, y, incluso cuando estaba como como gobernadora interina, una posición que ella también eh, fue gobernadora de la provincia de Duarte en su momento recordamos, luego... Eh, ganó como diputada y recientemente eh, perdió las elecciones municipales ante Siquiones eh, de la Rosa cuando aspiraba a ser la primera alcaldesa de San Francisco de Macorís. Veloz. Sí, así es, definitivamente. Mira, compartir otra noticia con. Todos ustedes eh, sabemos que se está hablando mucho de reabrir economía, la economía ya incluso en algunos estados de Estados Unidos se comenzó a hacer de manera paulatina. En el caso de la República Dominicana específicamente ya en el sector turismo, que definitivamente representa una de las mayores eh, fuentes o ingresos de divisas, vamos a colocar la imagen número 10, se van a reabrir algunos hoteles, de la parte este del país, como es el caso de Boca Chica, Juan Dolio, La Romana, Bávaro y Punta Cana. Y en el caso pues de, de aquí, la parte norte, hablamos de Puerto Plata y Samaná. Esto está pautado de una manera inicial para este próximo 8 de mayo en algunos casos obviamente hay que tomar medidas como han dicho no eh, como adquirir stock de equipos de protección individual y hacer ajustes a algunas áreas del hotel en el caso del buffet la cocina limpieza de habitaciones o zonas comunes como por ejemplo el lobby y todo eso para así cumplir los requisitos de protección pero algo que anexar y pues a la vez combinar la noticia es que sea sea no sé se ha pedido, se ha comentado que una buena manera de abrir la, la economía que es la República Dominicana sería haciéndolo a través del sector construcción. ¿Por qué? Porque el sector construcción en los últimos 11 años ha promediado un poco más del 10%